Vamos a comprobar cuál es la utilidad de este pequeño icono con forma de cámara fotográfica que ha aparecido recientemente en la búsqueda de imágenes de Google. Pulso sobre él y compruebo que me va a permitir buscar por imagen, bien sea una imagen que ya estuviera en la web, con lo cual tendría que pegar la URL de la misma, o bien una imagen de mi computadora. Podría buscarla del, con el procedimiento habitual de navegar por archivos y carpetas o bien, como en este caso en el que ya lo tengo preparado, arrastrar la imagen hacia la zona de búsqueda. Una vez que Google lo ha encontrado, me va a ofrecer información respecto a cuál es la consulta más probable respecto a lo que ha identificado en esta imagen, algunas páginas relacionadas con la misma, e imágenes visualmente similares. En este caso, se trataba de una foto de Puerta Europa en Madrid.